El día de hoy quería presentarles un invitado muy especial, se llama Nimo. Oli. Es una streamer muy conocida, muy famosa. Ha hecho un montón de cosas recopadas. Por ejemplo, la conoce mucho por la cadena de sexo. Es uno de sus videos más recomendados, uno de los mejores. Sí. Diría por mi gusto. La verdad que tiene muy alta calidad y demuestra la versatilidad que tiene ella de distintos tipos de conversaciones. ¡Y acá tenemos a Nimo, por favor! Sniper Monkey. <risa> Comenta unos cómo llegaste acá. ¿Acá? ¿Acá? ¿A tu casa? Sí Bueno, primero fui a hablar al A ver si me dejaban trasladarme al mundo 3D O sea, que pude hacer Me metí al mundo 3D Sí Porque tenía oh. muchas ganas de conocerte mm. Y no me contestaba los mensajes Así que nada Te toqué la puerta y me dejaste entrar ah, sí. Te mostré a mis seguidores y dijiste hoy sí, pasá Qué bueno, bonito. Claro, sí No es que sea interesada Y bueno, acá ¿no tenemos a Nimo Pero al final viniste en colectivo Viene o... el Nimo Cheto, esta forranguita esta pelotuda sí. Y bueno, Nimo, coméntanos ¿Cuál es tu sexualidad? ¿Preguntas incómodas? con ni... No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? O sea, a, en el mundo 2D... sabes ves los... una concha y un pito y ¿qué preferís? Es que en el mundo VTuber sí. no a, acostumbramos a ver tanto de eso. Aunque he investigado el mundo 3D y la verdad los penes me llaman la atención. Me llaman la atención. Pero también en el lado femenino también. Me llaman la atención las dos cosas. Claro. ¿Y vos estarías con un pene porque sí o necesitas tener sentimiento esas cosas? No, quiero probar el pene porque sí, no importa. <risa> Muy la pizza Palabras muy sabias de Nimu Dijo, quiero probar el pegue Bueno, Nimu coméntanos ¿Y tenés familiares en el mundo de los detubers? ¿Hiciste la familia? Sí, pero es fuerte para mí mm. decirlo Pero yo todo lo que tengo lo gané desde cero Por mi propia cuenta Porque mi familia me abandonó mm. Entonces crecí en un lugar de adopción Y nada, todo lo que tengo lo formé yo No necesito familia mi, mi familia soy yo mismo ¿En dónde sí. te abandonaron? ¿En una especie de orfanato de Betubers? Sí, porque no tenía suficiente voz kawaii Y bueno, ahora más pegado que toda mi familia Saludos, mamá Claro, entonces ¿tú, tus padres son Betubers también Sí ¿Algún betuber conocido? No, no llegaron a nada mm. Creo que no merecen ni el reconocimiento Sus padres Betubers nunca llegaron a nada Nunca le llegaron ni a los talones a ánimo sí. Increíble ¿Te casarías con Amy, Nimu? ¿Con Amy? Mm. Casamiento es fuerte Acá tenés mucha plata Pero sí, me parece una persona genial. Pero casarse ni en pedo. No, Estaría ni en Estaría en pareja. En pareja. Probaríamos. Uh -huh. Comentame, ¿qué se siente saber que te hacen muchos tipos de fanart? Sí. Hermosos. De muchos tipos. Ah, ay, vos te referís a, sí. a esos tipos de. Sí, sí, los que te hacen así. Entonces estás picando pimienta. Completamente trastornados, enfermos, no sé por qué son mis seguidores. Claro. Pero quiero a todos mis seguidores por igual sí. y a pesar de que sean unos enfermitos, los tengo que querer igual y mm. gracias por el apoyo que me dan. Muy bien, un aplauso para Nimu, chicos, un aplauso para Nimu. Otra consulta, Nimu. ¿Vos cantás Nimu? Dijiste en un, en un tweet que ibas a cantar. Depende. ¿De qué depende? Depende de qué tema me pidas que cante. Aprovecho. <risa> Soy millonaria, yo no te puedo tirar eructos. Pedime perdón. <risa> Entonces, si me tiro un pedo, ¿qué pasa? Me voy de tu casa. Perdóname. Siguiente pregunta. ¿Bailás, Nimu? Sí. Hey, me encanta. <risa> ¿Crees que baile? Todavía. Reggaeton, tango. ¿Te haces un pasito? Chacarera. No, pero deja que te ponga música. Poneme un cambalache si lo vende. Hay que esperar la entrada. ¿Baila, Nimu? Increíble, la verdad no me lo podía haber imaginado nunca. No, no festejo Paco. ¿No festejas Paco? No creo en papá no. ¿Y en quién crees? Ah, ya ah. no sé por qué. ¿Por qué vos no tuviste papás? Bruh. Un aplauso para Nimo. Animo, comentanos. ¿En qué te inspiró tu outfit? ¿Mi outfit? Sí. Está inspirado en un anime. ¿Qué anime? Dragon Bossetta. ¿Y qué personaje sos? ¿Viste cuando los androides están destruyendo en la ciudad? Ajá. ¿Viste que hay mucha gente en una parte? Uh -huh. Bueno, entre toda esa gente que se acaba muriendo, uh -huh. hay una chica que tenía un outfit parecido. Y uh -huh. me encantó. Esa que se murió. ¿Viste en mundo 2D? Sí, pero está Dragon Bossetta ahí. ¿Y qué hiciste? ¿Le robaste la ropa? Sí. Me metí, lo animé, saqué la ropa y volví a mi mundo. Ok, le robaste el mundo a una muerta. Un aplauso para Animo. Lo cual, si te gusta, el look cuenta como necrofila o no. No acabé. Oh. Ey, viste, me estoy pareciendo a tu humor. E -gis. E -gis Algo así. Fue por eso dije, era un chiste. Ah. Igual eh. nosotros no somos e porque Ser Edgy se es por momento. Mm. Pero ser bra toda ah, la vida. Bra. Nosotros somos bra. Es como la sífilis, el Edgy. Claro. Es por momento. Y el bra es como el SIDA. Para, para toda, toda la, la vida. vida. Muy bueno, me encanta, soy bra. ¿Entendiste entonces? ¿Qué entendiste al final? Que el bra es para toda la vida. Sí. <risa> como el SIDA. Y que ser Edgy. Sí. Sí. sí. sí. Sí. Un aplauso. Uh. Coméntanos, ¿cuál es tu comida favorita? Sabes que esa pregunta me parece que es muy personal. ¿Por qué? No sé si te la podría responder. Pero. Trae recuerdos, no... no sé si te la podría responder. ¿Vos comes pescado? Sí. Pero tu sombrero es un pez. ¿Sí? Es un pulpo gato. No estás diciendo caníbal. Vos sos un pulpo gato. Difícil de responder. Mi comida favorita es la pizza. ¡Es la pizza! ¡Un aplauso para Nimu! ¿Cuántas preguntas son? Solo nos quedan algunas más. ¿Cuál es tu anime favorito, Nimu? ¿Anime favorito? Uh -huh. El mío, Boku no Pico. ¿Lo conoces? Eh, no, yo no. ¿El público lo conoce? ¿Conocen Boku no Pico? Es muy el qué bueno! Público? Me encanta la trama. A ver, mirame los ojos. Eh... Mírame a los ojos, mírame. Okay. A mí, acá, estoy acá. Estoy viendo, de... Sí, lo de... conoce, lo, no, conoce, es que a lo conoce. No, es que eso mi presente, La parte del helado, esa es tu favorita, ¿no? ¿Eh? Sabes que yo leo la mente. ¿Por qué lloras? Te, te estoy poniendo en coma. ¿Yo te estoy poniendo en coma? Ah, la estoy poniendo en coma en el programa que es Preguntas sin Comas a Nimo. Y la estoy poniendo en coma. Ah. Un aplauso para Nimu. Y coméntanos Nimu, ¿cuál es tu género de música favorito? Eh, heavy metal Heavy metal? Sí, me encanta Heavy metal ¿Y qué te gusta del heavy metal? Me gusta Korn y mi banda favorita es Slipknot Slipknot ¿Y cuál es tu tema favorito de Slipknot? Psicosocial ¿Cómo? Psico Bien, ¡Un aplauso no para Nimu! ¡Por favor! Nimu, ¿vos sos mujer o hombre? Las dos ¿Cómo que las dos? Después te muestro Yo cuando me... O sea, la imaginación. ¿Preciosa si mirar? Y tornillas sacas, miras, ponés, ¡Un aplauso para Nimu! Nimu, ¿querés comentarnos algo uno de los mayores logros de tu vida? Algo que te ponga muy orgullosa el día de hoy. No. ¿No hay nada que te ponga orgullosa? No te lo quiero decir. 2017. 2017, ¿qué pasa en 2017? Apuñalé a tres vagos que me quisieron robar. ¿Y relacionada a tu carrera? ¡Ay, sí! Cuando me hicieron el segundo avatar y explotó el stream, hubieron tipo 70.000 personas. ¡Una ah, locura! ¡Ay, qué lindo! Sí, hermoso! Muy divertido, eh. Sí, esto. sí, sí, hermoso. Me dijeron que después hiciste varias skins. Sí, un montón. Pero no no entiendo cuál es la relevancia de cada skin. Tenés Nimo Trapper, nada, Nimo Twitter y Nimo Incómoda Es esta skin. Pero pensé que esa era la normal. No, no, la uso solo acá. Frankie, la estoy estrenando. Ah, bueno, chicos, un aplauso para Nimo. Ah, la pregunta ni ¿Vos sos de la grasa? <coughs> Paso para... Eh, no, no. La pregunta esa no se puede esquivar. ¿Vos sabés dónde te estás metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Te estás metiendo en un lugar oscuro. ¿Querés quedar marcada por vida? ¿En dónde? Listo. Sí. Somos de la grasa. ¿Por qué somos? No salgas de tu camerino. ¿Mm? ¿Dale? ¿Sí? Mm. Sí. Ah, perfecto. Sí. Para Nimu, que viene el día de hoy. La verdad, se luqueó toda. Acá la tenemos. Muy bien. Nimu, dicen que capaz vos sos una persona que está reemplazando a Nimu. Calumnias, falsa, falsedad. Como falsedad? triste, el enojado. Sí, pero me, me lo dijeron. Me dijo alguien que estás, eh, no sos Nimu. En realidad, es un envidioso. ¿Cómo no voy a ser Nimu? Mirá, tiene razón. Es imposible que no sea Nimu. Es imposible. Es imposible. Sí, sí, no, sí. no, no es un envidioso. Carita enojada. Tiene razón. No, es igual. Es igual. Un aplauso para Nimu. Bueno, eso fue todo el día de hoy. ¿En serio? ¿Se terminó? Sí. Perfecto, un honor. Qué bueno, qué lindo. Un gusto. Me, me caíste súper bien. Ay, ¿cuál es tu Instagram? Así te sigo. Eh. ay un Tita con dos Y. Perfecto. ¿Cuál era tu Instagram? Mi Instagram, BofeGP. Ah, BofeGP. Un aplauso, Nimu. ¿Nimu? Alias BofeGP. Sí. Strecho, pero. ¿Te vas a levantar la falda? Sí. Ay, es verdad. <risa> <risa> no sé si sí se me da cuenta.